Hola, ¿qué tal, Nayeli? ¿Cómo estás? Gusto en verte, ponerle cara a ese nombre. <ríe> Oye, pues, me parece muy interesante tu proyecto y me gustaría que no te titularas por promedio <ríe> y no por hacértela difícil, sino porque si dices que ya tienes más que avanzado, démosle, es más, me comprometo, yo te dirijo vemos la forma en lo que solucionan allá, si se aprueba o no se aprueba, nos metemos directamente a, a trabajarle. ¿Para qué? Para que quede el documento y, e incluso buscar su financiamiento. Yo creo que eh, por ahí como en el mes de, de junio, julio, eh, sale la convocatoria de, de del PECDA, precisamente, y una de las opciones es publicaciones de patrimonio cultural entonces, si nos ponemos el tiro y le damos de aquí hasta que termine el semestre y a lo mejor un poquito después ya quedaría el documento listo incluso para su publicación ¿eh? entonces, si dices si tienes lo que dices que tienes entonces, de todos modos eh, me comprometo contigo, desde ahorita a trabajarle a eso de en ese sentido yo creo que eh, este... Eh, te propongo un reacomodo de la obra. Yo creo que en la introducción, <coughs> tendrías que manejar una introducción, ¿no? Donde especifiques este, el, el, cuál es el tema, digo, cuál, cuál es este eh, eh, el objeto que, que tú tratas de, de, de analizar y, y por qué es importante, ¿no? Es la fundamentación. Es decir, bueno, yo lo que estoy a, lo voy a analizar... Es, este, es la fiesta popular de Santiago Apóstol y es importante porque tiene esos elementos, se relaciona con la comunidad de esa manera y observo que hace falta ese tipo de difusión, lo que ya has venido comentando, ¿no? Eh, un poco los antecedentes de, de lo que tú has comentado, que bueno, que ya ha habido algunas eh, publicaciones, referencias que se relacionan con lo que... Eh, que lo, lo que se conoce en, en tonalá, etc. ¿no? y y termines diciendo este, su importancia con respecto de tu proyecto no de la necesidad de documentar el patrimonio cultural inmaterial y pues una una este un resumen de lo que trataría cada capítulo este esta es la introducción. El capítulo 1, habría que buscarle un nombre bonito, pero algo así como fiesta y patrimonio cultural inmaterial, que sería la, el marco conceptual. Ahí yo creo que tendría que tener como dos grandes apartados. Un apartado donde habla de la fiesta, ¿no? O de lo festivo, que hablamos cuando hablamos, o que nos referimos cuando hablamos de que es una fiesta, que es una fiesta popular, ¿eh? que es una danza tradicional. Y la importancia que tiene en términos de los procesos comunitarios, ¿sí? Eh, porque es importante esto? Para asentar eh, la, la base conceptual, eh, no solamente de qué se entiende, sino también de cómo se analiza. Este, eh, sobre el patrimonio, el otro tema del, del punto 1, del capítulo 1, tendría que hablar sobre patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Primero, bueno, ¿qué es el patrimonio cultural? ¿Qué es el patrimonio cultural del material? ¿Cuáles son sus características? Y sentar al final de ese capítulo que la fiesta popular de Santiago Apóstol es un patrimonio cultural porque cumple con esos requisitos. ¿Sí? Y ese es el capítulo 1 El capítulo 2 creo yo, eh, tiene que hablar sobre el contexto de la fiesta en dos subapartados. Un apartado que es el geográfico regional, que nos dice dónde está ubicada, ¿no? ¿Dónde está San Juan de Pután, ¿Cuáles son sus características? este, eh, Tanto eh, geográficas, geológicas, económicas, de infraestructura, etc. Para que la gente ubique dónde está y el contexto en el que está, que aunque está ya inserto dentro del, este, de la zona metropolitana, bueno, al final de cuentas es un, un pueblito que fue comido por las, por, por el monstruo de la, de la urbanidad. Pero, bueno, eso ayudaría a quien no conoce el caso de, de San Juan de Pután pueda ubicar geográficamente y entender el contexto donde se está generando la fiesta. El 2.2, que sería el segundo apartado del capítulo 2, tendría que ser el contexto histórico. Toda la información histórica que se tenga de, de, de, la, de, la, de la fiesta eh, puede ayudar. Y aquí tiene que estar íntimamente lega, li, ligado con el contexto histórico de la comunidad, ¿no? Desde cuándo se viene celebrando, eh, este, cuáles han sido los cambios que se han identificado, la información que tengas histórica. Ojo, no va a ser un, una investigación histórica a profundidad, pero sí un contexto histórico para que vaya viendo. Y sobre todo, por eso insisto, en lo regional, para que ubiques también cómo esa misma fiesta se hace en otras, en otras zonas alrededor, pero que haga la peculiaridad de qué es lo importante o qué es lo característico de, de San Juan López. Eh, después entraríamos el capítulo 3. Me parece bien que hables de los elementos constitutivos, ¿no? Habrá que organizarlos, a lo mejor a través de, de rituales, gastronomía, de las cuestiones artísticas relacionadas con el vestuario, con la danza, con los diálogos, con los coloquios, y también los, los actores, ¿no? ¿Cuáles son los actores que, que, que están ahí este, actuando? Cuando hablo de actores, no me refiero al coloquio como tal, sino me refiero a las, a, los, a las personas que forman parte de la fiesta, entre danzantes, entre organizadores, entre públicos, patrocinadores, un poco el esquema general de quiénes son esas diferentes personas que participan dentro de, ese, de, ese, perdón, de, ese, de esa fiesta. Yeah. Después el capítulo 4, donde hablaría de la organización de la fiesta, como con tres grandes puntos, ¿no? Uno son como las formas de organización, que tú ya decías que existe un comité, etcétera, etcétera. Eh, que lo que hacen, cómo lo hacen. El proceso del calendario festivo, ¿no? En el sentido de que, bueno, en, eh, uno ve que en ciertos tiempos sucede esa fiesta, pero hay todo un calendario una, una serie de actividades que se hace a través del año para preparar eso, ¿no? Entonces hay que ubicar ese calendario, ¿no? Eh, cómo, cómo se empieza a organizar, cómo se empieza a hacer, y hay diferentes momentos de la organización de la fiesta. Y un último apartado, este, 4.3, por decirlo de alguna manera, serían los mecanismos de gestión y reproducción de la fiesta. Esto es cómo se reproduce de generación a generación, ¿no? Eh, de tal manera que si es, este, eh, si es por familias si es por convocatoria abierta al público o cómo está y los problemas que has encontrado o que identificas en ese proceso de reproducción de la fiesta ¿no? y terminaríamos con las conclusiones básicamente con tres elementos que habría que considerar en las conclusiones uno es concluir por qué es importante la fiesta en relación a la vida comunitaria una revisión tuya, breve pero sí concisa, de hacia dónde va la fiesta, cuáles son las principales problemáticas que tú alcanzas a visualizar de, en el contexto actual. Y un punto número 3 o un apartado tres de las conclusiones, que diga tú como gestora qué alcanzas a visualizar que se puede hacer. ¿no? Qué tipo de, de elementos habría que considerar en términos de participación social, en términos de... De, este, de divulgación, de difusión de promoción, este, de comunicación no sé, eh, una serie de propuestas que tú puedas más o menos ir definiendo o, o esbozando a partir de, de lo que tú has visto de la fiesta, del contexto, de la organización etcétera y bueno eh, abajo en el mismo foro te voy a dejar una, una, este, una liga a un libro que elaboramos hace un buen tiempo eh, sobre fiestas para que tengas una idea más o menos de cómo lo organizamos. Al final, en el último capítulo, viene incluso este, un poco la metodología de cómo estuvimos trabajando y a lo mejor te puede interesar. También el, el, el penúltimo capítulo habla sobre este asunto de la organización de las fiestas de los actores y eso. A lo mejor te, te puede dar una idea de, de por dónde va. Entonces, pues bueno, tú dirás... Eh, por donde entramos, yo, yo estoy en la mayor disposición, eh, igual nos sentamos, eh, si estás en Guadalajara eh, eh, podemos sentarnos y, y, ver, y revisar lo que tienes. Por lo pronto son, decíamos, la idea es que sean cuatro capítulos, mala introducción, malas conclusiones. Para pasar el, el coloquio, para presentar el coloquio y pasar esta materia, yo te propongo que elabores la introducción, ¿sí? y al menos dos capítulos. Si puedes más, mejor. Pero, ¿qué te parece? Sí, como me estoy comprometiendo a estar dirigiendo tu tesis, aún sin que sea aceptado por el comité, eso ya lo veríamos después. ¿sí? Trata de organizar la... la la, la información que, que, que tienes a partir de estos elementos de esa estructuración que te digo y mándamelo lo más pronto posible, ¿sale? Haciendo anotaciones de, de qué tienes, qué te hace falta y, y, este y bueno, cómo es que trabajar para el final a ver qué tanto le podemos avanzar. Pero como mínimo tiene que ser dos capítulos y una este, la introducción, ¿sale? Y, y podemos sentarnos a trabajar, este es de vernos a, en alguna ocasión y yo lo leo le damos hasta que salga ok, bueno, sería todo cualquier cosa, pues ahí nos echamos un grito